De todas formas, a los niños les viene bien que el padre o la madre, o los dos si se puede, estén pendientes, que le concedan importancia. Aunque el padre o la madre no sepan matemáticas, por ejemplo, si él está estudiando, no pasa nada, no hay que angustiarse. Sí que se le ayuda mucho preguntándole, pues, ¿por dónde va, ¿qué tema estás estudiando? que no Nunca hacerle la tarea, claro, no hacerle uh -huh. la tarea, sino interesarse, ver, eh, que el niño vea que es importante, que lo, para los padres también es importante, irle haciendo un seguimiento para que vea que, que el padre o la madre están pendientes de...